Hola, en este vídeo vamos a hablar de la unidad de control que tendría la implementación multiciclo del procesador MIPS. Ya sabéis que la unidad de control es la parte del procesador que genera todas las señales de control que, pues eso, que controlan, que activan pues todos los multiplexores, todos los componentes, la luz, los registros, etc. Y para que funcione correctamente debe saber esta unidad de control cuál es el, digamos, la instrucción que estamos ejecutando. Como estamos en la implementación multiciclo, ya hemos visto que las instrucciones tardan un número entero de ciclos de reloj, pero hay instrucciones más largas, como la carga de palabra LW, y otras más cortas, como la del salto condicional BEC o la del salto incondicional J, y valores intermedios, las, por ejemplo, las operaciones lógicas. Sea como sea, eh, como vamos pasando por distintas fases en la ejecución de cada instrucción, eh, lo que tenemos que hacer es llevar una cuenta de cuál es la situación o cuál es el estado en el que se encuentra nuestra unidad de control. La unidad de control se construye como una máquina finita de estados, ¿vale? que es un circuito digamos, que tiene memoria, va recordando los estados por los que va pasando. De tal manera que va pasando de un estado a otro mediante una transición y luego también va proporcionando salidas o valores calculados para cada uno de los estados. Esto es lo que se llama eh, una máquina de estados de tipo Moore. Entonces, dado un estado actual, ¿vale? que es la parte de los elementos de memoria, hay dos partes en el circuito, una parte que calcula la salida, que en este caso van a ser las señales de control de todos los componentes del camino de datos, entonces mediante el valor del estado se calculan todas las salidas, entonces sería pues, con la típica simplificación por métodos de Carnot o cualquier otro método automático pues para el cálculo de funciones de combinación. Estas serían las señales de control de todos los componentes del circuito. Pero, por otro lado, hay otra parte del circuito que calcula mediante lo que se llama función de transición cuál va a ser el siguiente estado. Si estoy en el estado 0 y recibo una cierta instrucción, pasaré al estado 1, por ejemplo. Entonces, esta función de transición tiene dos entradas. Uno, los bits superiores de la instrucción del 31 al 26, que son el código de operación. Identifica la, la instrucción exacta que estamos ejecutando. Y dos, y esta es la parte curiosa, dos, esto es un cable que proviene de la salida de los elementos de memoria que almacenan el estado. Es el estado actual que se introduce como un, una de las entradas en esta función de transición. El resultado es cuál va a ser el siguiente estado. De tal manera que este valor se guarda en los elementos de memoria precisamente en el flanco de activo del reloj. Entonces, Aquí tenemos un pequeño esquema, un poquito más detallado. Vamos a tener un inicio en el proceso de ejecución de las instrucciones, una primera fase que va a ser la Instruction Fetch, va a ser eh, búsqueda de la instrucción en la memoria y una segunda fase que es decodificación de la instrucción y búsqueda de ciertos valores en los registros. A continuación, según el tipo de instrucción, habrá que ejecutar unos pasos según si es una instrucción de acceso a memoria, LW o SW, o bien si son instrucciones de tipo R, es decir, instrucciones lógicas, o bien si es una instrucción de salto condicional o ramificación, tipo BEC, o si es una instrucción de salto incondicional J. Cuando se acabe la secuencia correspondiente a cada instrucción, tenemos que volver a empezar en este proceso. Entonces, eh, aquí tenéis ya en detalle la máquina de estados de MIPS, en el caso Multiciclo. Recordemos que había estas cinco instrucciones, ¿no? Instruction Fetch, búsqueda de la instrucción, Instruction Decode, decodificación de la instrucción y búsqueda de registros, fase de ejecución, que es cuando la ALU calcula algo en, en ese circuito, fase de acceso a memoria y fase write back, de escritura de resultados en el banco de registros, que están identificados con estos cinco colores. Y estos eh, circulitos o burbujitas que tenemos aquí corresponden a los 10 estados que va a tener nuestra máquina de estados en el caso multiciclo. Todas las instrucciones comienzan por el estado cero, que es este de color rojo. ¿De acuerdo? Los valores que tenemos aquí son los de las señales de control que intervienen en, el este, en este estado. Por ejemplo, la señal in, Instructional Data, es de instrucción o dato, pues vale cero. La señal de leer memoria se tiene que activar, la señal de escribir eh, registro de instrucción se tiene que activar, etcétera etcétera Las otras señales que no aparecen aquí explícitamente tendrían un valor X, un valor que nos da igual. Esa es la fase que lee la instrucción a la que apunta el contador del programa y la guarda en el registro de instrucción. En la siguiente fase, ya vamos a la fase 2, la fase naranja, es la decodificación de la instrucción y la búsqueda de ciertos valores de los registros. Para lo cual, pues eh, debemos tener estos valores que tenemos aquí en, en, en las señales, ¿no? Eh, selección aluA, selecciona selección al y al las instrucciones correspondientes. A partir de aquí, en el caso de que tengamos una carga o un almacenamiento, iríamos al estado 2, que lo primero que hay que hacer es, en la ALU, calcular la dirección de memoria. Si resulta que es un almacenamiento, entonces directamente pasaríamos al estado 5, que es en esa dirección de memoria se produce la escritura de un dato que proviene de un registro y terminaríamos la instrucción y volveríamos al principio de todo. Por el contrario, si desde el estado 2 tenemos una carga, lo que hay que hacer ahora es leer la memoria. Es un acceso a memoria, pero con la operación de leer y el dato leído, se tiene que almacenar en un registro en el registro indicado donde se realiza la carga en este caso terminaríamos el estado 4 y volveríamos de nuevo al comienzo de todo por el contrario si desde el estado 1 recibimos el código de operación de una, una instrucción aritmético lógica en el estado 6 se realiza esa operación en la ALU y se guarda su valor en el acumulador y en la fase 7 ese valor se guarda en el registro correspondiente del banco. Y terminaríamos la ejecución y volveríamos de nuevo a la fase 0. Por el contrario, si estamos en la fase 1 y ahora recibimos un salto condicional BEC, en, el, en el, la fase 3 es cuando se calcula si son iguales o no son iguales los registros, es decir, si hay que realizar el salto o no, y ya se ha calculado también la dirección del destino, del salto. Por lo tanto, al acabar esta, esta fase número 8, eh, terminaría el, la ejecución de la instrucción BEC y volveríamos de nuevo a la fase 0. Y ya por último, desde la fase 1, si recibimos la, el código de operación de J, hacemos un salto incondicional. En la fase 9, Estamos calculando la dirección del salto incondicional y se coloca en el control del programa y terminaríamos, en este caso, la instrucción. Por lo tanto, ese sería el diagrama de estados completo con esta selección de instrucciones que hemos seleccionado del repertorio de MIPS. ¿Cómo vamos a implementar esta unidad de control? La unidad de control, por lo tanto, es un circuito que todavía no estamos viendo en su interior, pero tiene como salidas todas las señales de control que hemos estudiado. ¿Vale? Que si no me he equivocado son 16, y por otro lado tienen 4 que ahora comentaré. ¿Qué entradas tienen? Pues tienen las, los 6 bits superiores de la instrucción que son el código de operación y debemos eh, almacenar la información de en qué estado estamos. Como hemos visto que hay 10 estados cuantificados del, o numerados del 0 al 9, esto en binario se puede expresar con 4 bits. Entonces tendríamos un registro con 4 bits que codificarían en binario puro el número del estado actual. Entonces, estos cuatro bits son también entradas de nuestra unidad de control. Las salidas, aparte de las señales de control, también nos deben dar los cuatro bits que representan el siguiente estado y que, por lo tanto, al final del ciclo se tienen que almacenar en el registro de estado. Esta tabla resume todas las posibles transiciones. De, de nuestro diagrama de estados. Eh, por un lado, eh, en esta columna tenemos el estado actual codificado con 4 bits, ¿vale? Está representado de 0 al 9. Claro, eh, con 4 bits podría llegar hasta el 15. Es. Del 10 al 15 pues, no lo hemos puesto porque esa parte no es relevante. ¿Qué tenemos en las otras columnas? Pues tendremos eh, los posibles valores de los códigos de operación. Entonces, aquí, por ejemplo, sería el código de operación de una instrucción aritmeticológica, el código de operación de la instrucción J, el código del BEC, del salto condicional, el código de la carga, el código de almacenamiento y cualquier otro código. Entonces, ¿cómo se lee esta tabla? Pues te dice, si yo estoy, por ejemplo, en el estado 0, 0, 0, 0, y recibo el código de operación de una instrucción lógica me dice cuál es el siguiente estado, el estado 0001. Es decir, me está indicando para cada estado actual y para cada código de, de operación cuál sería el estado siguiente. Veis que hay algunas eh, combinaciones marcadas como ilegal. ¿Eso qué quiere decir? Pues porque podría ser que por error el código de operación recibido pues no correspondiera a ninguno de, de los vistos. Entonces no es ninguna transición, eh, digamos, aceptable y entonces eh, se podría lanzar un mensaje de error. En realidad, fijaos que estamos codificando en este cuadro una tabla de verdad que tiene 10 posibles entradas, que son los 4 bits del código de estado, del número de estado y los 6 bits del código de operación. Habría 2 elevado a 10, es decir, 1024 eh, filas en esta tabla de verdad, de las cuales... Eh, solamente hay 15 transiciones, digamos, válidas. Las otras o son ilegales o no tienen sentido. Entonces, en esta otra tabla, sería la tabla de verdad de las salidas, que solo dependen de los estados. Aquí tengo los 4 bits que representan a los estados, del 0 al 9, y aquí tengo las 16 señales de control que activan cada uno de los componentes. Como digo, esta tabla, como solo tiene cuatro entradas, tendría un total de 2 elevado a 4 filas, es decir, 16 filas. Y hemos puesto de la 0 a la 9, es decir, 10 filas, y el resto serían las 6 filas restantes. Entonces, para una combinación dada, por ejemplo, la 0, 0, 0, 0, estamos viendo aquí el valor que tiene cada una de las señales, o 0 o 1. Por ejemplo, esta que estoy marcando, el registro de destino, vale X. Estas X, os recuerdo, que son valores don't care, valores que no me importa si vale realmente 0 o si vale 1, porque no afectan al resultado. Entonces, ¿cómo se implementa esto exactamente? Pues hay varias maneras de implementar nuestra unidad de control. Una vez que tenemos tanto la tabla de transición de estados como la tabla de las salidas, podríamos utilizar una memoria ROM. Una memoria ROM, ROM significa Read Only Memory, una memoria ROM simplemente es un dispositivo de almacenamiento de datos de solo lectura. En el proceso de fabricación se, guardan, se guarda el contenido de los datos y a partir de ahí ya nunca más se puede escribir en la memoria, pero sí se puede leer. Entonces se compone de una serie de direcciones, tú le das la petición de una dirección y te da el dato leído. Entonces lo que habría que hacer es en esta memoria ROM eh, almacenar el valor de la tabla de transición de estados y la tabla de las salidas. Entonces, ¿qué entradas van a componer la dirección? La dirección van a ser precisamente los 4 bits del registro de estado y los 6 del código de operación. Por lo tanto, 10 bits en total. Por lo tanto, como tenemos 10 bits en la entrada, en vertical, el número de filas que tiene esta memoria serían 12 elevado a 10, es decir, 1024 filas o 1024 palabras en nuestra memoria. ¿Qué habría en cada una de estas palabras? Pues tendríamos que almacenar para cada una de las combinaciones del registro de estado y del código de operación... El valor de los 16, las 16 señales de control que activan o desactivan todos los elementos del camino de datos más los 4 bits que corresponden al siguiente estado. Que estos 4 bits del nuevo estado se almacenarían al final del ciclo en el fanco correspondiente eh, como el nuevo valor del registro de estado. Por lo tanto, tenemos 1.024 filas. Y en cada fila hay 20 bits, ¿vale? que son los 16 de las señales de control más 4 del siguiente estado. a hace un total de 20 kilobits para el caso de MIPS. Bueno, hay otras maneras de intentar reducir el tamaño de la memoria. Por ejemplo, una opción sería tener dos memorias ROM separadas. Una almacena la función de transición y la otra almacena la función de salida. En el caso de la función de salida, tenemos que generar los 16 bits de todas estas salidas, ¿vale? Pero estas salidas solo dependen del registro de estado, que son 4 bits de entrada. Por lo tanto, esa memoria sería más pequeña, tendríamos eh, 4 bits de entrada, que son 16 filas, 16 filas y en cada una de ellas habría 16 señales, lo cual da un total de 256 bits, ¿vale? Para la parte del de cálculo de las salidas. Por otro lado, habría que almacenar en otra ROM la función de transición, que sigue dependiendo, eso sí, de los 4 bits del registro de estado y de los 6 bits del código de operación. Por lo tanto, seguimos teniendo 1024 filas. La gracia está en que en estas 1024 filas lo que hay que almacenar son los 4 bits del siguiente estado. Por lo tanto, esta tabla, esta memoria ROM específica para la función de transición tendría 4 kilobits, vale 4 por 1024 donde la mayoría de las combinaciones estarían vacías. Recordad que solo hay 15 transiciones de las 1024 posibles que tienen sentido. ¿vale? Eso es una posibilidad que pasaríamos de 20 kilobits a poco más de 4 kilobits, 4 y pico, ¿no? 4 kilobits más 256. Eh, hay otras opciones que no las vamos a ver, como usar dispositivos lógicos programables, técnicas de secuenciación o técnicas de microprogramación. Pero esta se sale un poquito del nivel del curso y no las vamos a ver. La podéis encontrar en la bibliografía, el libro de patterson Genesis. Bien, y hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que os haya gustado.